Este programa surge de un acuerdo entre Uruguay y Ecuador, en virtud de abordar íntegramente la discapacidad. Acercar las prestaciones y servicios que existen en nuestro momento como país y que sabemos por la cotidiana del Mides que muchas veces llegan personas con discapacidad a la oficina central o a las oficinas territoriales sin saber que tienen derecho a esas prestaciones. Para ello, se aplicarán distintos instrumentos de medición, con el objetivo de realizar los estudios correspondientes, sociales, clínicos y genéticos, para determinar las causas de la discapacidad y la situación sociofamiliar. Generar información específica en domicilio y por primera vez técnica asociada a la discapacidad nos va a permitir poder planificar políticas públicas, ver dónde están los vacíos en las prestaciones, dónde están las grandes dificultades de acceso para este tipo de población. Esa es, la, es la, lo que diríamos un objetivo más general o de largo alcance, porque ustedes no se olviden que como país en realidad no tenemos información asociada a la discapacidad. Los datos recogidos permitirán una posterior sistematización y diseño de políticas específicas que atienden las principales necesidades de la población con discapacidad. Estamos hablando entre el 10 y el 15% de la población, si sumamos las discapacidades adquiridas, las congénitas, bueno, las que se adquieren por ciclo vital, muchas veces muchos adultos mayores por la propia este, involución del cuerpo van adquiriendo algún tipo de discapacidades. Este censo nos nargó cerca de un 17% de la población del Uruguay que tendría algún tipo de discapacidad, entendemos que esta cifra en realidad no es representativa y por eso queremos generar este, información de calidad. ¿no? Los equipos también informarán sobre derechos, prestaciones y servicios disponibles para las personas con discapacidad. Además, se dará una respuesta a las situaciones que requieran atención sanitaria u otorgamiento de ayudas técnicas, como sillas de rueda, bastones, prótesis, etc.